La naturaleza ha almacenado en el universo energía infinita. El receptor y el transmisor eterno de esta energía infinita es el éter. El reconocimiento de la existencia del éter y de las funciones que cumple es uno de los resultados más importantes de la investigación científica moderna. Fenómenos de los que antes solíamos mirar como maravillas sin explicación, ahora los vemos con una luz diferente. La chispa de una bobina de inducción, el resplandor de una lámpara incandescente, las manifestaciones de las fuerzas mecánicas de las corrientes y los imanes ya no están más allá de nuestro entendimiento. En vez de lo incomprensible, como antes, su observación sugiere ahora, en nuestras mentes, un mecanismo simple. Sabemos por esto que la verdad no puede estar por mucho más tiempo oculta, e instintivamente sabemos que el entendimiento está frente a nosotros. Nikola Tesla en 1891